Hola mundo, en el vídeo de hoy hablaremos acerca de las diferencias existentes entre las distribuciones de GNU Linux, Manjaro y Arc. ¡Comencemos! Manjaro es una distribución de GNU Linux basada en otra llamada Arc. Su principal objetivo es ofrecer una distribución fácil de instalar y de administrar, buscando así atraer a aquellos usuarios y usuarias con menos conocimientos técnicos. Utiliza el gestor de paquetes llamado Pacman y ofrece distintas interfaces gráficas para hacer uso de este como Octopi. Arc es otra distribución de GNU Linux muy configurable y bastante ligera. Todo sea dicho, Arc no es de las distribuciones más sencillas de instalar ni de administrar para aquellos usuarios y usuarias que no cuentan con conocimientos informáticos avanzados. Esta se basa en el principio de diseño llamado KISS, keep it simple, stupid. Por ello, cuando hacemos una instalación por defecto, solo incluye lo verdaderamente necesario. Ahora que ya conocemos un poco mejor ambas distribuciones, hablaremos de sus diferencias. Como ya dijimos anteriormente, Manjaro se basa en Arc, pero no es Arc. Esto es algo en lo que el equipo de desarrollo de Manjaro hace especial hincapié. Las razones para hacer este tipo de aclaración son las siguientes. Manjaro es desarrollada de manera independiente del proyecto en que se basa por un equipo de trabajo totalmente diferente. Manjaro es una distribución fácil de instalar y de administrar, atrayendo así a usuarios y usuarias con menos conocimientos informáticos o que se inician en el ámbito de las distribuciones de gnu Linux. Por otra parte, Arc busca brindar al usuario un alto nivel de personalización. Por ello, sus usuarios suelen tener bastante experiencia en cuanto a instalación y administración de distribuciones se refiere. Manjaro utiliza sus propios repositorios, es decir, no depende de los repositorios ofrecidos por Arc. Además, Manjaro también cuenta con paquetes no disponibles en los servidores de la distribución en la que se basa. Por último, Manjaro ofrece sus propias herramientas para administrar ciertos aspectos del sistema operativo, como, por ejemplo, la utilidad de detección de hardware de Manjaro y el administrador de ajustes de Manjaro. Lo recalcaremos una última vez. A pesar de que Manjaro se basa en ARC, no es Arc Y bueno, esto es todo por el vídeo de hoy. Recordad que os definen vuestros actos, no vuestras palabras. ¡Adiós!